A pesar de que en varias ocasiones funcionarios de esta ciudad de San Francisco de Macorís han anunciado el arreglo de la calle Salomeureña Ureña en el tramo que colinda con el mercado municipal, hasta la fecha se han quedado en promisas. Hoy mercaderes se muestran descontentos ante la realidad y solicitan una rápida intervención. Aunque no, venga a trabajar, ¿eh? si quiere seguir tiene que trabajar, creo yo que tiene que venir a arreglar la calle. ...y a meterse para los barrios también... ...yo le he hecho una sugerencia al señor síndico... ...al día... ...que trate lo más posible de... ...hacerle algo a esta calle... ...para uno trabajar un chisme un mejor... Por, ...por el mercado... ...porque tú sabes cómo está la situación de esta calle... ...entonces vamos trabajando forzado, ...que la basura... por si la calle está mejor... ...la basura se... ...se apila menos... ...bueno realmente nos afecta bastante... ...porque... Ese polvo va a enfermar a uno de los pulmones. Yo personalmente he tenido que nubilizarme unas 10 veces ya, gracias a ese polvo. Pero yo confío en Dios y en las autoridades de que eso se va a resolver. Oh, pero el polvo no está acabando. Si es agua, mucho, mucho charco de agua. Y ahora la vamos, a, la vamos a coger para sembrar plátano en la alemureñas y guineo y Uyama. Quienes hacen vida comercial en la zona aseguran que el arreglo del tramo mejoraría la fluidez vehicular y los frutos expuestos a la vista de los posibles clientes no se contaminarían con el polvo que desprende la vía. Joaquín Cordero, NTN, Su Noticiero Regional.